¿Te has preguntado cuántas constituciones ha tenido el Ecuador? Te explicaremos la historia de nuestra Carta Magna. Nuestra historia empieza en 1830 hasta el 2008. Primera Constitución, 23 de septiembre de 1830, riobamba Juan José Flores. Segunda Constitución, 13 de agosto de 1835, Ciudad de Ambato, Vicente Rocafuerte. Tercera Constitución, 1 de abril de 1843, Ciudad de Quito, Juan José Flores. Cuarta Constitución, 8 de diciembre de 1845, Ciudad de Cuenca, Vicente Ramón Roca. Quinta Constitución, 27 de febrero de 1851, Ciudad de Quito, Diego Novoa. Sexta Constitución, 6 de septiembre de 1852, Ciudad de Guayaquil, María Urbina. Séptima Constitución, 10 de abril de 1861, Ciudad de Quito, Gabriel García Moreno Octava Constitución, 11 de agosto de 1869, Ciudad de Quito, Gabriel García Moreno Novena Constitución, 6 de abril de 1878, Ciudad de Ambato, Ignacio de Ventimilla Décima Constitución, 13 de febrero de 1884, Ciudad de Quito, José Plácido Camaño Décima Primera Constitución, 14 de enero de 1897, Ciudad de Quito, Eloy Alfaro Delgado Décima Segunda Constitución, 22 de diciembre de 1906, Ciudad de Quito, Eloy Alfaro Delgado Décima Tercera Constitución, 26 de marzo de 1929, Ciudad de Quito, Isidro Ayora Delgado Décima Cuarta Constitución, 2 de diciembre de 1938, Ciudad de Quito, Aurelio Mosquera Décima Quinta Constitución, 6 de marzo de 1945, Ciudad de Quito, José María Velasco Ibarra Décima Sexta Constitución, 31 de diciembre de 1946, Ciudad de Quito, José María Velasco Ibarra Décima séptima Constitución, 25 de mayo de 1967, Ciudad de Quito, Fritz Amena. Décima octava Constitución, 15 de enero de 1978, Ciudad de Quito, Triunvirato Militar. Décima novena Constitución, 5 de junio de 1998, reobamba Fabián Alarcón. Vigésima Constitución, 28 de septiembre del 2008, Ciudad de Montecristi, Rafael Correa, Delgado. Sí, amigos, 20 constituciones tenemos desde que somos la República del Ecuador. Para más información, suscríbete a mi canal. No te olvides de darle like, activar la campanita y comentar el próximo video que te gustaría que realicemos. Conociendo la historia, es mejor observar el pasado para no cometer errores en el presente.